en el camino tengo que parar alguien me pregunta ¿me puede llevar? no lo sé, me dice a cualquier parte exacto a cualquier parte Iba yo. Estoy viajando en coche, pero no sé ni dónde voy. Es tal el hastío de estos tiempos, que me apetece ir sin saber dónde voy. Pongo la radio y solo hay rap. Me rompen los oídos con esta música No lo aguanto más Me voy a Rusia A ver conciertos De buena música No lo aguanto más Me voy a Rusia A ver conciertos De buena música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 pero yo también. Y los kilómetros corrían y corrían. Y no sé por qué. Era la primera vez que sonreía. ¿De dónde es usted? Le pregunté. No importa de dónde soy. Es posible que quizás sea de a dónde voy. El destino siempre está al final del camino. Es posible que quizás sea de a dónde voy. El destino siempre está al final del camino. En el camino tuve que parar. No importa, ella me preguntó, ¿me puede llevar? No lo sabía. Pero yo sí lo sabía, no llegamos a Rusia, pero ahí comenzó otra vida.